¿Qué tal va todo? Octavo episodio del Niño cruza el charco. Os prometí que os íbamos a contar lo que hace Miguel en un día normal en su campus, en un día de universidad. Lo único no os lo voy a poder contar yo. Voy a aprovechar el tiempo libre para hacer, como veis, un poquito de deporte, que ya también me toca. Le pedí a Miguel que me mandara material, alguna foto, algún vídeo ha enviado. Y he contratado un asistente digital, sí, sí, él va a ser el que os va a contar lo que hace Miguel. ¿Os parece? Vamos allá. Thank you. Voy a aprovechar la pizarra a mi lado para contaros lo que hace Miguel Ángel en uno de sus días en su universidad, en su college de Belleville. 8.30, suena el despertador. Hora de levantarse. No es que madrugue demasiado. A las 9 ya tiene abierto el desayuno y a las nueve y media la primera clase. A las 11 la segunda. Por cierto, que una de sus asignaturas es teatro. Sí, sí, como lo escucháis, teatro. Al menos este primer semestre tienen un bonito auditorio donde practican... Y también se examina. Acabada la segunda clase, ahora para comer. Habrá que hacerlo ligerito, porque creo que toca entrenar luego. Y una cosa, eh, tienen que mostrar su identificación, como podéis comprobar, para entrar al comedor. Cada alumno que decide comer en el college, eh, allí en el campus, tiene un plan mensual de comida, que va incluido en el precio de la universidad, que incluye desayuno, comida y cena. Miguel este semestre entrena a la una del mediodía. No se pega a esos madrugones que él pensaba y lo que que tenía que darse. Y luego a las dos, una de dos. Hay días que tiene clase, hay días que, que sigue entrenando. A las tres termina de entrenar y tiempo libre. Ahí cada uno lo que quiere, como él nos cuenta. O lo dedica a hacer algunas tareas de clase o algún trabajo que tenga que hacer de voluntariado. O después del entrenamiento pues se pasa por recuperación de para aliviar la palicitas física que, que se han dado en la cancha. De cinco y media o seis en adelante la cena y luego un tiempo libre. Que cada uno utiliza como buenamente puede, quiere y le apetece. Una bueno, primera colada, vamos a ver si no nos estropeamos mucho. Vamos a ver. Aquí sí, parece que sí, aquí sí, aquí sí. Entonces primera lavadora cerramos porque hemos puesto la cápsula y le damos a normal la ahí y le damos a esta primera lavadora 31 minutos pero no ya está resuelto así que ahora cerramos otra vez normal y segunda lavadora Y con esto acaba el día, 10 eh, o 11, a dormir, para recuperar fuerzas. Bueno, ahora entre nosotros, 10 o 11 a dormir, entre semana. Porque él mismo me ha confesado, papá, aunque muchos lo nieguen, al final todos vamos a las fiestas. Las hay, hay fiestas de esas americanas, de las que todos hemos visto en las películas. Luego cada uno es libre de hacer lo que quiera. Normalmente se portan bien los chavales, no os preocupéis. Parece que no lo ha hecho del todo mal el asistente, ¿no? Si me ayudáis a bautizarle, prometo contratarle de forma indefinida. Solo se le olvidó de contar una cosilla. Eh, los padres, como tenemos esas cosas, a veces nos preocupamos por lo cotidiano. Por dónde se corta el pelo, el niño, por ejemplo. Pues tranquilos, que también hay peluquero en los campus. Algún compañero siempre se ofrece. El de Miguel es un puertorriqueño que no se lo deja mal. ¡Nada más! Ya sabéis, contad solo a vuestros amigos, tenemos que ser más...